Hola, apreciado o apreciados internautas. Bienvenidos a Experto. Yo soy Juan, y comencemos con el tutorial del día de hoy. ¿Alguna vez, se han preguntado? ¿Cómo descargar imágenes sin copyright o derechos de autor, en alta calidad? ¿O, cómo descargar imágenes para montar en páginas web en HD gratis? Esas dos preguntas me vinieron a la mente el día de hoy, y ya las he solucionado. Para poder descargar imágenes sin derechos de autor o copyright, he encontrado esta maravillosa página llamada, Unplash. Para acceder a ella, solo basta con escribir en el buscador, Unsplash. U, N, S, P, L, A, S, H. Y luego darle un clic en la primera página que nos encuentra el buscador. Unplash es una de las mejores páginas que nos permiten descargar fotos en alta resolución, tomadas por fotógrafos de manera gratuita. Además, podemos utilizar las fotos para fines comerciales y no comerciales. No es necesario pedir permiso, ni otorgar crédito al fotógrafo, ni a un plash, aunque la página agradece a quienes les dan un crédito a los fotógrafos, ya que proporciona exposición a su trabajo y los alienta a seguir compartiendo. Un crédito puede ser tan simple como agregar su nombre con un enlace a su perfil o foto. Por la licencia no se preocupen, pues en la pestaña Licencia, Unsplash nos dice. Unsplash le otorga una licencia irrevocable, no exclusiva, de derechos de autor en todo el mundo para descargar, copiar, modificar, distribuir, realizar y usar fotos de Unsplash de forma gratuita, incluso con fines comerciales, sin permiso o atribución al fotógrafo Unsplash. Esta licencia no incluye el derecho de compilar fotos de un Splash para replicar un servicio similar o de la competencia. Listo, ahora que ya saben que no hay problema, les enseño a descargar las fotos. Primero escribimos una categoría en el buscador, por ejemplo, yo buscaré acerca de... Computers. Luego de las imágenes que nos aparecen seleccionamos la que más nos guste, y luego le damos un clic. Esto nos mostrará la imagen más grande, donde podemos examinarla o si, no nos gusta escoger otra. Para descargarla solo basta con darle a este icono, de descargar, no hay que registrarse ni pagar nada, solo hay que darle clic a este icono. Y si su navegador les pregunta como el mío, que, si queremos guardar el archivo, o sea la imagen que acabamos de preparar para descargar, le decimos que sí. Si no lo hace, no hay ningún problema, solo que la imagen se descargará automáticamente sin preguntar nada. Una vez descargada la imagen, les mostraré que, si es real, así que abriré mi explorador de archivos. Miren la imagen, en grande, y vean que si sí está en buena calidad. Este recuadro que nos aparece al descargar la imagen, son los créditos del autor o autores. Recuerden no pasa nada si no los ponen, pero si los ponen ayudan a su creador. Ahora les enseñaré a hacer lo mismo, o sea descargar imágenes de un splash, pero desde el celular. Para esto estoy usando, un LG Xcam, y me ha funcionado muy bien. Para descargarla desde el celular es lo mismo escribimos una categoría en el buscador o simplemente miramos las imágenes que nos aparecen luego de las imágenes que nos aparecen seleccionamos la que más nos guste y luego le damos un toque para descargarla solo basta con darle un toque al icono de descargar las imágenes quedan contenidas en la carpeta de descargas de su celular una vez descargada la imagen les mostraré que si es real, así que la abriré Miren la imagen, en grande y vean que sí está en buena calidad. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyeme y suscríbanse. Yo soy JM para Experto.